Llevo varios días que no he hablado con esa niña La cual es dueña de este humilde corazón Y que extraño su forma de expresarse Y su forma de cantar me tiene unos buenos tragos Ya que así borracho Ella vea que mi estado de embriaguez Es porque no la tengo conmigo Como yo quisiera estar Por eso brindemos que brindar es preciso Para yo poder expresar a alguien mi dolor Pero primero sirva y dele vuelta me calienta esa buena cerveza Sírvala compadre, que la vida es corta Por eso quiero pegarme unos buenos tragos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 se calienta esa buena cerveza